Hoy me voy a robar una lazi, cambia la piquila, la paqui, la ponemos como iluminati cuando le sube la alta mi yuki se pone Lo Ellos tienen que la la quiera, la Tienen que dármela, tienen que dármela. Ey, ellos saben que soy un bobo, hoy me la robo. Tienen que dármela, tienen que dármela. Ey, ellos saben que yo la tengo, nah, no me la ey. Tienen que dármela, tienen que dármela. Ey, ellos saben que soy un bobo, hoy me la robo. Tienen que dármela, tienen que dármela. Ey, ellos saben que yo la tengo, nah, no me la digo. rápido que yo ando con eso en la cartera, no rogues que mi Pichori y Chuquite de mantera. la tengo haciéndome la tranza como misionera, si no es mala no la quiero en tembladera y Marianela. Mami linda tú vas la tengo, ahí se me la robo y no la devuelvo se dejaron besos jugar lo que son el cuervo mami linda tú vas a tener que dármela te guabas esos panties, esos te infraganti mami linda tú vas a tener que dármela te guabas esos panties, esos te infraganti en taqui taqui 5 12 la patilla si no tengo la trucha 4 está dando rodilla, me sale ese bulto, me busco la manilla cuidado si te llena de odio heirel me, me, me sale ese paquete porque tengo Tokio. con todo lo que acabé le llega el flow propio me, me, me sale a ese paquete porque tengo tokio con todo lo que acabe, Llega el flow pro y lo que le quita, lo que le quita, lo lo que le quita, lo que le quita, lo que le quita, lo que le lo que le quita, lo que le quita, lo que le quita, lo que que le quita, lo que le quita, que